desarrollo de materiales biodegradables con el producto Subiox. ¿Qué sigue para la empresa después de este exitoso producto? Bueno, ahorita lo que queremos nosotros es nuestra visión es que todos los productos de Subex sean biodegradables. Empezamos con la línea de, de las fundas de cocimiento directo, ahorita ya estamos en el tema de las bolsas. Queremos vamos ya la, tenemos una gama de cerca de 12 bolsas este, para diferentes aplicaciones, tanto quesos, embutidos, eh, pescado, pollo. Y lo que queremos es que toda nuestra gama de productos sea viable. Entonces que ya Subex sea considerada como una empresa que mínimo ya no contamina en el tema de los plásticos. Eh, uno de los temas que empezamos a ver nosotros hace ya como seis años fue el tema de cómo el mercado ve el tema de los plásticos. Ahorita lo comentaba Gabriel hace, hace, hace un momento, ¿no? y entonces fue tratarnos de adelantar porque realmente los plásticos que fabricamos nosotros son empaques funcionales, o sea, son empaques que tienen una función como tal, ya sea, coser en ellos o que te ayuden a que tu producto tenga una cierta vida. ¿no? Entonces eh, ahí es donde está el tema de tecnología, entonces cómo meterlo y cómo realmente ahora ayudar realmente al planeta en decir, oye, si existen productos donde tú puedes de alguna manera coser, empacar al alto vacío, vender en cualquier parte del mundo y ya que tu producto no contamine Parece muy oportuno en un momento en el cual el plástico se está siendo muy cuestionado y en el que realmente ya vemos la necesidad premiante de hacer algo, es muy oportuno. Sí la verdad que sí. Nosotros, te digo, hace seis años ya lo veíamos. Cuando empezaron con todo el tema de las bolsas, de los supermercados, etc., ¿no? Veíamos, dijimos, bueno, ¿hacia dónde va a llegar esto? Pero lo que menos, o sea, lo que nos daba miedo es que llegaran a, a tratarnos, pues, de cerrar la venta de productos plásticos como los de nosotros. Entonces, eh, el plástico es muy amigable en el buen sentido porque nos permite darle formas, nos permite hacer mucho con él, ¿no? Pero el tema es, ahora, darle esa, esa es, eso que no contamine, que no de alguna manera que no sea algo que sintamos que nos perjudica ¿no? este, en nuestro día a día. De todas maneras, es un tema bastante nuevo y es lógico ver que hay alguna cierta resistencia de algunas empresas porque no lo conocen. ¿Qué, qué decirles a esas empresas que aún tienen cierta resistencia? Bueno, o sea, se puede. Digo, La verdad es que fue nuestro principal problema. ¿no? Este, realmente sentimos que vendemos un intangible porque decimos que un producto se vaya a biodegradar en 26 meses. Tiene que haber mucha confianza en la organización. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en eso, ser una empresa confiable y cuando decidimos meternos a esto, el tema era estar bien seguros. O sea, no era nada más decir hoy somos verdes o tenemos un producto viable, porque estamos jugando y sí da mucho coraje ver empresas que de repente se, se cuelgan cierto tipo de, de, pues como decir, somos verdes y realmente no lo son. Entonces, la gente después empieza a desconfiar. Entonces, dijimos, si vamos a salir es porque lo tenemos. Y de hecho, eh, nuestro primer cliente, que fue en este caso de Alimentos, ellos igual cuando vieron esta oportunidad también ellos hicieron sus propias pruebas. Entonces ellos verificaron todo lo que ya estábamos haciendo nosotros y dijeron, oye, perfecto, este producto sí funciona, vamos adelante. ¿Cuáles han sido los espaldarazos más grandes o los apoyos más grandes que ha recibido Sudec de la industria eh, en este desarrollo? Bueno, en este desarrollo definitivamente este, estamos muy, muy este, agradecidos con Cuálte Alimentos. Cuálte eh, Alimentos fue esa empresa que dijo yo quiero esto, creo en Subex, eh, lo quiero constatar. Y era obvio, nosotros lo entendíamos, pero al final de cuentas invirtieron en eso, invirtieron en las pruebas, fue después de un año de pruebas donde dijeron esto es. Entonces realmente ese es el, el difícil, ese es ese cliente que al principio dice, creo en ti, me aviento contigo, salgo al mercado y digo que mi producto es de verdad. Entonces eh, definitivamente digo que ese fue el, el espaldarazo más grande que hemos tenido este año. ¿Qué, ¿Qué tan desarrollado está el mercado mexicano en el tema del envase sustentado? Mira, hay de todo, hay de todo. Hay gente que ya empieza a estar interesada. Eh, yo creo que esto eh, ayuda. Eh, al final de cuentas, mira, pues nos afectamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es, si ya puedes dejar de contaminar, pues deja de contaminar. Entonces, eh, el tema es que a lo mejor no hay opciones. Entonces, hoy, ahorita Subex brinda una opción. Yo espero que más adelante también nuestros competidores y todos pensemos igual y traigamos soluciones. Yo creo que esto es algo que se va a ir definitivamente desarrollando por el bien de todos pero el plástico, yo creo que tiene que seguir, Es el plástico nos ayuda en todos los sentidos, como te digo, es, es, es, es, es, un, es un empaque muy flexible, o en, no por hablar de lo flexible o lo rígido, se le pueden hacer muchas cosas, formas, etc. ¿no? Entonces tratemos de hacerlo biodegradable y tratemos de convivir con él de una buena manera, una manera sana. ¿Qué consejo le daría a las empresas, tanto proveedoras de materiales como de otras tecnologías que quieren tomar el camino de la sustentabilidad? Adelante, adelante que lo hagan, eh, yo creo que también mucho a los, a los convertidores, en este caso como nosotros o productores, estar abiertos a probar, porque la verdad es que sí existen inclusive ya eh, materiales interesantes, ¿no? el tema es que a veces como que no creemos, hay que creer y hay que aventarnos, hay que hacer las pruebas, hay que invertir en ello, este, porque al final de cuentas el mercado al rato nos los va a exigir, este, entonces yo sí les diría aviéntense, vale la pena.